¿Cómo se solicita la beca MEC? Resuelve tus dudas con este tutorial. Busca en Google la web del Ministerio. Accede. Entra en Servicio Ciudadano. Trámites y servicios. Estudiantes. Becas y ayudas. Para estudiar, formación profesional. Pulsa la primera opción. Ve al trámite abierto. Accede. Elige cómo acceder. Nosotros vamos a elegir clave. Pides el PIN que te llegará al móvil. Otra vez. Por fin. Lee la información y dale a continuar. Pon tu fecha de nacimiento. Señala si eres estudiante o tutor. Rellena los datos. Sigue añadiendo los datos de los miembros de tu familia. Confirma la información. Firma y confirma tu beca. ¡Enhorabuena! ha solicitado la beca del Ministerio.